Ok, antes de empezar quería aclarar que no va a ser todo hablado Voy a dar mi reseña que por lo general está en la descripción Pero con mi propia voz en el video Luego que termine eso les voy a dejar un rato de gameplay Para que vean el mod y saquen sus propias conclusiones eh, Si les gusta o no eh, viendo el gameplay En fin, espero que les guste el nuevo formato Y para aquellos que no les gusten los videos hablados Voy a dejar un texto con el momento exacto en el que dejo de hablar eh, Debería estar apareciendo en pantalla ahora Así se lo ve en el gameplay del mod, y bueno, ya aclarado eso, empecemos. Eh, Sense Indicate es el mod que voy a cubrir hoy. Este mod fue hecho por eh, Antonio285, por lo general seguramente lo vieron en, comentando en mi canal. Bueno, mi opinión. Es un mod con mucho potencial, ya que intenta tener su propia historia y protagonista, en este caso eh, se llama John White, lo que lo separa de otros mods que son solo mapas. Eh, otra cosa que lo hace resaltar es que usas skins nuevos para las armas. Si bien son pequeñas modificaciones a las armas originales de Half-Life, que de hecho, la primera vez que las ves no lo, no lo notas, para mí es un pequeño detalle que juega a su favor. Eh, dicho esto, el mod no aprovecha su potencial al máximo y definitivamente hay que limar algunas asperezas. Eh, voy a hablar de eso en la sección de contras, y más allá de esto, yo lo recomendaría si tenés una o dos horas libres y no sabes qué jugar. Dos. Como dije antes, se nota que se está intentando hacer algo nuevo y hay ganas. Eh, si saliera una, una secuela, una versión 1.3 o algo así, el mod actual está en 1.2, se podrían mejorar los aspectos en los que este mod falla. Otro prueba es que no aburre. Eh, debido a su corta duración y mapas pequeños, siempre hay acción, eh, ya sea por parte de los EQ, de los alienígenas de Zen, siempre vas a estar dando y recibiendo ataques eh, constantemente. Eh, también, cuando el diseño de los niveles es bueno, eh, da lugar a unos encuentros con enemigos, ya que se trata de espacios muy abiertos en los que ambos pueden flanquearse o cubrirse, y puedes eh, pensar en diferentes estrategias de cómo afrontar el problema que tienes a mano. Ahora, si terminamos con los pros, vamos a eh, las contras. Eh, la primera contra es que algunos scripts están mal hechos, aunque a esta altura no sé si es culpa de todo lo que actualizaron Half Life o del mod en sí. Eh, lo voy a dejar en las contras porque este mod es de 2016, lo que me lleva a creer que es muy posible que sea un defecto del mod. Hay una parte en específico que seguramente la van a poder ver acá, en la que estás en una especie de prisión y un enemigo cae muerto de repente, y unos 3 segundos después de que cae muerto, se ve y se escucha la explosión que lo mató. A ese tipo de cosas me refiero, con que están mal hechos. Otra contra son eh, mapas repetitivos. Eh, muchas veces vas a estar buscando un botón para abrir una puerta, de eso se tratan 3 cuartos de los niveles. Y otros de los mapas que se ven mucho eh, son simplemente pasillos cerrados. Es decir, este, hay una sola manera de ir para adelante y es muy cerrada, y varios enemigos están en fila y se vuelve repetitivo después de un par de veces. Eh, otra contra es que los jefes son frustrantes. El Apache, que es el primer jefe en este mod, me, creo que me costó literalmente 10 minutos poder bajarlo. No me molestan los desafíos, para nada pero estar agachado de una torreta disparando hasta que se me mal el dedo de índice, sí. Eh, no ayuda a que tu personaje, a pesar de tener un límite de vida de 125 y 150 de traje, sea muy frágil al lado de este helicóptero. Si le bajaran un poco la vida a los jefes, sería mucho mejor. Eh, como último punto en contra, está la colocación de los enemigos. Muchas veces entras a una habitación nueva y tenés a todos los enemigos de espalda, sin siquiera darse cuenta que estás ahí. Esto hace que limpiar de enemigos algunos de los mapas se convierta en algo que no tiene ninguna dificultad. Porque no, o sea, podés matar a uno que está al lado de otro, pero como están de espalda, no, no se dan cuenta que estás ahí. Y bueno, eh, los matas a todos uno atrás de otro y se, no tiene dificultad. No es que es fácil directamente, no tiene dificultad. Teniendo en cuenta todo esto, eh, mi puntaje va a ser 3 eh, Gordons de 5. Hay mucho que mejorar, pero al mismo tiempo, entre todos los malos que mencioné, se ve que hubo mucha dedicación y esfuerzo. En este mod y estoy seguro que los futuros proyectos de este autor van a explotar el potencial que tuvo este, este mismo. Eh, bueno, eso fue todo para la parte hablada. Si les gustó, dejen like y suscríbanse para ver futuro contenido parecido a este. Y bueno, los dejo con el gameplay. Espero disfruten el resto del vídeo. Thank <laughs> you. Move. Okay. Okay. Okay.